Estoy... Estoy a punto de, de... ponerme a llorar. ¡Joder! ¿Cómo calcula tan mal el tiempo? Por estar haciendo el gilipollas, echando fotos y grabando. ¡Mierda! Según este cartel, hasta Ernest de Mayafre tres horas y media. Son las cinco y media. Cinco, seis, siete... Y media, 8. Hasta las 8 no llego ahí Y hay que, hay que vencer un desnivel de mil metros, 500 positivos de subida hasta el collado, y 500 de bajada. Este punto de llorar, joder. Hará por los 6 o 7 años cuando escuché hablar por primera vez de los carros de Fogg. Los infiernos, Panticosa, el Pirineo de Huesca, Monteperdido, Ordesa, eran nombres propios familiares para mí en aquellos tiempos. Pero no fue hasta hace 3 o 4 meses cuando un amigo trajo de nuevo a mi presente este reto. Los carros de FOC. Más de 65 kilómetros de recorrido circular, 9000 metros de desnivel acumulado, con nueve refugios donde poder dar descanso al camino. En el Parque Nacional de Huestortes, en Lleida. Si ya de por sí el Pirineo nos invita siempre a la aventura, esta vez el reto bien lo merecía. Hacer todo el recorrido en menos de dos días hacer la ruta en autosuficiencia y con todo el equipo de fotografía y vídeo en la mochila. El tiempo habitual en hacer carros de foc es de entre 5 y 7 días. El reto era hacerlo en menos de dos días en autosuficiencia y con 20 kilos a la espalda. En pasos solitarios, en pedreras lunares, son muchos los sufrimientos y pensamientos que atacan al aventurero. Los comparto contigo en este documental: Carros de Foc en 36 Horas.